Acaba de terminar la fusión de Kinky Booth, ahí está la gente saliendo, que a diferencia de otras oportunidades, esta vez no nos dejan pasar para entrevistarlo a Fedeval, y la orden o la idea es que él va a salir por la cochera y veremos si para y hace declaraciones con respecto a todo lo que está pasando en las últimas horas. ¿Cómo estás? Contanos cómo estás. Gracias. Hola, ¿Cómo estás? hola chicos. Eh, yo los respeto un montón, saben lo mucho que los quiero y es un momento súper especial para mí y no, no tengo muchas ganas de hablar. Eh, a la única persona que hay que pedirle disculpas, que tengo que pedirle disculpas, es a mi exnovia. Lo hice en privado, lo hago públicamente. ¿Hablaste con ella? ¿Qué te dijo? Sí, sí, hablamos hace unos días ya y no, no hay mucho más para hablar. ¿Aceptó tus eh... disculpas? Eh, eso ¿Qué? queda en privado y no tengo más ganas de seguir hablando. ¿Qué? Es un momento donde yo tengo que trabajar un montón de cosas. Este, claramente hay algo que yo. Necesito laburar en mi, en mi forma de ser y en mi personalidad. Me sorprendió la entiendo. actitud de ella, digamos, a dar a conocer todo eso. No me decían nada, Pablito, gracias. Sí, ese eh, es un descargo hablando de la traición. Sí, ¿Vos entiendo. No me culpa de eso. Yo no, no voy a hablar de nada más que lo que acabo de decir. Ahí está Fedeval retirándose de esa manera. Ahí se va a buscar su auto no no es de malo ni no, no, no quiero no quiero faltarles el respeto okay. saben todas las veces que siempre me paro a hablar es un momento donde necesito cuidarme yo y, y nada puedo sentarse a tomar un café puedo volver a el amor son cosas que quedan privado y me parece okay. que, que Carmen es cómo está tu mamá ¿Cómo está? cómo está y la verdad me, me, me, me la me me me única disculpa que tengo que pedir es a ella yo, lo hice en privado luego públicamente ¿Te te sorprendieron ¿Alguno verdad otro mentira cómo hay cosas que son verdad hay cosas que son mentira y y nada, eso queda en la intimidad de lo que yo pueda pedirle disculpas en privado a mi la ex no es de mentira? ¿La vas a salir a aclarar? ¿Es necesario aclararla no, o no? Estoy, estoy en un momento de pibida donde... que sigan hablando. no Está todo bien esto, no, no creo que paren tampoco. Y hay cosas que... lo que más me molesta es cuando tocan mi enfermedad, cuando hablan de cosas tan fríolas que nadie sabe lo que era vivir lo que yo estaba viviendo. Nadie tiene idea de lo que yo pasé y si me equivoqué, como me equivoqué. Las disculpas las pedí a las personas. A la única la persona que tengo que pedir disculpas a Sofía... Lo hice en privado, luego públicamente. Gracias. Un Federico eh, abatido. La verdad que, digo, ahora que veo la cara digo en primer plano de, de toda esta situación, eh, sí, seguramente eh, habrá pensado el dolor que le habrá causado a Sofi Pablo. ¿Sentiste lo mismo? Sí, tal cual, Flor, tal ¿No? cual. Sí, no, yo que lo conozco un poco, mucho, te digo. No, Pone pararse yo no estoy de acuerdo sí, sí, sí. con ustedes, perdónenme, contame, sí, la... yo no sentí que, yo creo que él, no es la primera vez que le pasa, yo creo que no siente el no siente culpa. pena, culpa o sea, sí, porque por, por Sofía. No, porque no. Parte él dice Me parece parte... que él disfruta de alguna manera con ¿Puedo... esto y, y por ahí se le fue. De... Porque si no. Que siga hablando. que, sí, algo, que ¿no? se siga hablando. Yo creo que en, en, de alguna manera, creo que se tiene que hacer ver, tratar. Eh, él creo mismo lo es reconoció. Que él, lo, él lo dice eso. Él lo dice. Eh, pero porque le genera una parte, es, le genera goce esto, para mí. Perdón, para me mí. Dicen, me dicen del entorno de Sofía, sí, está viendo la nota, le eh, voy a decir algo, como acaban de escribir, que es todo mentira que es todo mentira, que, no que, pidió perdón? que nunca le pidió perdón, que nunca la llamó a Sofía, ¿Cómo? que Sofía dijo todo lo que tenía que decir, eh, que no quiere hablar porque ella siente que esto se hace una bola y cada vez es peor. Y bueno, acá me dicen algo de Steffi, pero bueno, eh, con respecto a lo, que, a lo que se va a mostrar hoy. Pablo. Te puedo dar un dato ayer que yo no lo tengo bien confirmado, pero alguien del entorno de Fede me contó ayer mientras esperábamos mm. cómo fue un poco el cronograma de las cosas. Muchos sabían ya que la pareja estaba en crisis mm. y que este viaje que hizo Fede a Buenos Aires, él dijo, estamos en crisis, pero tengo que ir a llevarle unas cosas y no sé qué va a pasar cuando la vea cara a cara en, en nuestra casa. En una situación que puede derivar en cualquier cosa. Él no daba por confirmado nada. Después creo que ¿Y se cuándo descubre Carmen, Pablo? Historia, como decía ¿Y Pampito, cuándo descubre? Que hace, eh, digo, Sofía, ¿cuándo descubre los chats? ¿Cuándo se los muestra? ¿Cuándo se encuentra con ese él? Ese es el punto que me, ese es el punto que no, claro, ese es el punto que no sé si exactamente pasó el fin de semana y yo creo ayer que el lunes a la madrugada. Fue. A mí me parece que cuando Karina, claro, que cuando está Karina tira o, o habrá visto eh, Sofía los videos que vieron de Federico Ball con Cami Holmes, habrá empezado a sospechar algo de ahí. Porque tengo entendido oh. que el viaje de Fede era con esta perspectiva, de encontrarse Pablo, a ella, de volver a charlar Pablo, y te... no saber qué iba a pasar. ¿eh? Yo te entiendo, vos, vos sos hombre, por ahí tenés otra visión de la situación, pero eh, Fede tenía en simultáneo otra pareja, que la tenía como clandestina, pero que tenía también desde hacía varios años. Digamos, ¿qué, mm. ¿qué me quieres vender? Que, que él estaba sí, pero angustiado no sé si estaba pensando que estaba todo bien con Sofi No, no, no, él estaba... Pues no sé también, si estaba a ver, totalmente. Pablo, yo, cuando... perdón, pero también es políticamente correcto estar angustiado, porque si no, las mujeres se le van en contra, uh, obvio. Y Él no piensa... Discúlpame, a mí me parece que lo importante acá es que destrató a todas las mujeres, desde su mujer, a quien le tiene que pedir perdón, Sofía, hasta Steffi Berardi, y todas, porque quedaron expuestas todas en sí. chat que él no supo cuidar. Mm. Perdón. ¿Pero por qué Steffi, Tauro? Yeah. No supo Digo, cuidarla pero me parece poco. Pero, porque, bueno, pero a veces que la que le encuentra en el chat es Sofía. Bueno, no tiene pero que ¿quién lo dejó estefi? abierto? Que se, bueno, que se cuiden ellos dos. Sí, es, me sabes, que, No, eso, no Marce, me parece que ninguna de las chicas, de, la, todos los nombres, no, que, son 25, que, no, no llego a dar todos los nombres. Pero todas las separaciones de Seba, le pasó dos veces Marce, ya, no, tres. no solo dos, más. Todas las separaciones terminan ellas descubriendo y se convierten en hackers y terminan buscando y todo. Eso es una personalidad. No es que las deja él, Es que termina la relación. me pasa? Me da la sensación de que a él le gusta a esto de quedar como el ¿En tipo el que la está la las mujeres, hablando. que le encanta que se, que, que se regodea con esto me parece Pablo no, lo que yo decía y detectaba esta tecnología, digamos de lo que yo creo que cómo como fueron pasando los hechos no, no lo no tengo no, hablado ni con Fede ni mucho menos pero sí con gente de su entorno que me parece que era hasta último momento y ese viaje que hace Buenos Aires todavía obviamente después cuando se descubren los chats ahí ve que no había marcha atrás pero me parece que todavía no tenía decidido él, digamos, si realmente cortaba la relación o no. Por eso te digo que, además, ese mismo comentario te digo, de que él le dijo que estaba en crisis, bueno, a Steffi también se lo, de alguna manera se lo cuenta, pero debían debían todavía un encuentro más, cara a cara, en Buenos Aires, en su casa, y ahí ver qué pasaba. No, y la, claro, y el la, encuentro la de... tuvo que ver con que ella le contó, to le mostró todo. No, lo y que fue había ahí cubierto. Flora, lo que voy, porque fíjate, Pablo, por el, el relato que hace Pablo de los días, el primer chat que encuentra Sofía es el de mm. Steffi cuando abre la computadora por una cuestión obvia de días que habían chateado hace algunas horas y el encuentro había sido ese mismo fin de semana. Y esos muy... eso son lo, los chats nuevos. Sí, ¿eh, tenemos los chats completos para entender un poco cómo, cómo fue la, la conversación en, entre ellos. Lo que habría descubierto Sofía. Lo que habría descubierto Sofía sí. eh, cuando abre la, la computadora, que no fue lo único que, que descubrió, pero es lo primero, por eso termina enojada diciéndole... Preguntarle a este Fibrardi por qué nos separamos. Sí, perfecto. Eh, bueno, quédate ahí, Pablito. Ahora vamos a, a salir nuevamente, pero tengo que vender.